Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía, Educando para el Futuro. El día de hoy, señores, les tengo un material hermoso, un super material. Este material es un examen tipo simulacro de anatomía del abdomen. Específicamente, vamos a hablar de los órganos internos del abdomen. Enfocándome un poquito más en las preguntas más comunes que se les realiza a un estudiante de medicina a la hora de tomar una evaluación de este nivel. Me enfocaré un poquito más en cuanto a la irrigación de la cavidad abdominal, específicamente los órganos que se encuentran acá. Y espero que puedan entender y disfruten de este video. Acá tenemos la primera pregunta la primera pregunta habla del estómago acá nos dice relación en anatomía del abdomen es muy importante la relación la ubicación topográfica la irrigación eso no se queda irrigación ubicación topográfica y las relaciones esos son los capítulos más importantes que tiene la anatomía a nivel de la cavidad abdominal por eso comenzamos ahora con relación entonces relación del estómago Sería acá el cuerpo del estómago anteriormente con qué se relaciona. Tengo cuatro opciones. Bolsa aumentar, cola del páncreas, riñón izquierdo, lóbulo izquierdo del hígado. Estas son las cuatro opciones que tenemos. Entonces aquí tenemos el estómago, esta es una imagen del atladenéter, el atla de netter es la fuente que estamos utilizando y ya estas preguntas son preguntas generales que yo he elaborado. Entonces vamos a ir descartando las diferentes opciones. Bolsa aumentar, la bolsa aumentar se encuentra posteriormente al estómago, por lo que vamos a descartar esa opción. Cola del páncreas, la cola del páncreas va a estar detrás del estómago, es decir, posteriormente y se relaciona más con el vaso descartamos también esto. riñón izquierdo el riñón izquierdo señores también se encuentra detrás acá en relación al vaso detrás posteriormente y el lóbulo izquierdo del hígado esa estructura que se ve acá arriba es el lóbulo izquierdo del hígado y esa es la opción correcta que tenemos acá que es la opción D el lóbulo izquierdo del hígado se relaciona con la cara anterior del cuerpo del estómago esa es la opción que tenemos aquí vayan anotando las diferentes preguntas y si usted desea temas con respecto a la parte fisiológica de los, de los distintos órganos, usted déjeme en los comentarios qué opina de eso. Eso sería anatomía funcional. Y podemos enfocarnos específicamente en, las diferentes, en los diferentes órganos, hablando específicamente de las funciones. Pasamos a la segunda pregunta. Acá discurre en la curvatura mayor del estómago. Mira acá, curvatura mayor del estómago es esto está acá. Dicen acá las opciones vasos gástricos cortos, vasos gastroepiploico derecho e izquierdo, vasos gastroomentales derecho e izquierdo y vasos pilóricos. Estas son las diferentes opciones. Vamos ahora a ir descartando cada una de ellas para que ustedes puedan aprender y tener un poco más de raciocinio. Vasos gástricos cortos. Los vasos gástricos cortos son esos vasitos que se ven acá, que son ramos de la arteria esplénica y van específicamente para el fondo del estómago y parte de la curvatura mayor. Entonces, fondo del estómago y parte, no por todo, no toda su porción, curvatura mayor, sino parte de esto. Por lo que descartamos esa opción: vasos gástricos cortos, también llamados vasos púndicos, Vaso gástricos derecho e izquierdo. Los vasos gástricos derecho e izquierdo, miren acá. Esta sería la arteria gástrica derecha, esa que se ve aquí, y esa que se ve acá es la arteria gástrica izquierda. Y eso ahí es curvatura menor del estómago. Y acá hablamos curvatura mayor, descartamos esa opción. Vasos pilóricos. Los vasos pilóricos, miren acá, esto es cardia acá arriba y esto es píloro aquí. Entonces el píloro se encuentra solamente en una porción y eso no está justamente en la curvatura mayor y no corresponde con lo que nos están preguntando descartamos vasos pilóricos y nos vamos a quedar con esta opción que es la C, la opción C, la respuesta correcta, donde habla de vasos gastroomentales derecho e izquierdo. Vamos a ver de dónde proviene cada uno de ellos para que puedan aprendérselo, no solamente de seleccionarlo sin saber de dónde proviene. Entonces, acá tenemos gastroomentales, esto acá es el epiplón o también llamado aumento mayor, el aumento mayor es la estructura, es un repliegue de peritoneo que une la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Eso que está arropado ahí es colon, colon transverso. Esto que se ve aquí es una arteria, llamada arteria gastroepiploica. Miren, gastroepiploica que va para el estómago y también para el epiplón. O gastroomental, gastroomental, está acá también. Entonces la del lado izquierdo, esto es izquierdo y esto es derecho. La orientación del de dibujo, la imagen. Del lado izquierdo nace esa arteria, miren ahí, nace directamente de la arteria esplénica. Mientras que del lado derecho nace, ¿de dónde? De la arteria gastroduodenal. Esos son los diferentes orígenes que tenemos de la arteria gastroepiploica derecha e izquierda. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿De quién es rama la arteria gastroduodenal? Acá vamos a tener diferentes opciones. Arteria esplénica, arteria hepática común arteria gástrica izquierda, arteria mesentérica inferior entonces seguimos trabajando con la misma imagen y es la arteria gastroduodenal que tenemos acá y es lo que vamos a buscar la arteria esplénica señores no emite la arteria gastroduodenal entonces miren acá, esa es la arteria esplénica y ubíquense gastroduodenal miren acá, eso es duodeno y esto es estómago es decir que la arteria se va a ubicar a este nivel donde estamos señalando aquí y esto que se llama acá, esto que sigue acá es la arteria esplénica por lo que no se corresponde esto con esto que estamos señalando y descartamos esa opción, la arteria esplénica la descartamos seguimos acá, la arteria gástrica izquierda que es lo más próximo vamos a ir a lo más próximo, la arteria gástrica izquierda miren acá, la arteria gástrica izquierda es esta que está acá miren ahí, curvatura menor del estómago, y aquí nos dice la arteria gastro -buenar. Entonces la gástrica izquierda no da una rama llamada gastro no llega hasta acá, para el bodeno, solamente el estómago. Y tenemos aquí la arteria mesentérica superior, es la siguiente opción. La arteria mesentérica superior ni la vemos en esa imagen, por lo que vamos a descartar esa arteria. Mesentérica. Bien, iría en el mesenterio. El mesenterio, señores, es un repliegue peritoneal que une el intestino delgado a la pared abdominal. Por eso es que vamos acá a descartar esa opción mesentérica. Cuando ustedes hablan de mesenterio, le están hablando ya del de repliegue de peritoneo parecido a esto, que es el omento o el piplón, es parecido a esto, pero en el intestino delgado. Descartamos esta opción. Vamos a analizar ahora la arteria hepática común. No se lleven siempre de la primera impresión. La arteria hepática común, miren acá, esa es la arteria hepática común que nace del tronco celíaco y el tronco celíaco es esa estructura que se ve ahí que emite la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Ese tronco celíaco nace de la arteria aorta. y seguimos acá, miren acá. Vamos a enfocarnos ahora en la arteria hepática común. La arteria hepática común, miren, va a emitir esa ramita que se ve ahí que desciende y esa ramita que desciende se llama arteria gastroduodenal miren acá, arteria gastroduodenal y esa es la arteria que mencionamos que va a emitir la arteria gastroepiploica o gastroomental derecha esa es la arteria gastroduodenal y la opción correcta sería la arteria hepática común de quién es rama la arteria gastroduodenal y aquí tenemos la opción, arteria hepática común la arteria hepática común, luego de que emite la arteria gastrovenal, se convierte en arteria hepática propia. Cambia de nombre. Tengan pendiente eso. En la cuarta pregunta, ¿cuál porción del páncreas se relaciona con la vena porta? La vena porta, señores, es una vena muy importante. Y es la vena que recoge la sangre del intestino y la lleva al hígado. Entonces acá tenemos diferentes opciones. Cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Y aquí tenemos una imagen del páncreas. La cabeza del páncreas, el cuello del páncreas, Cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Esas son las diferentes porciones. También sería, otra preguntita, ¿cuántas porciones tiene el páncreas? Miren acá, el páncreas tiene sus cuatro porciones. Cabeza, cuello, cuerpo y cola, serían las porciones del páncreas. Entonces vamos a ir descartando la cabeza. Esto que se ve aquí es la cabeza, que se relaciona con el duodeno, Y recuerden en cuanto a las coloraciones, lo que se pinta de color azul en las imágenes de anatomía son venas. Ya aquí estamos hablando de la vena porta. Lo que se pinta de color rojo en las imágenes de anatomía es arteria. Lo que se pinta de color verde son linfáticos o vías biliares, que es esto que se ve acá. Lo que se pinta de color amarillo son los nervios o cadenas simpáticas. Esto que vemos aquí es lo azul y es lo que me compete. Entonces vamos a ir descartando el cuerpo, miren el cuerpo. Esto acá es azul también, esto es una vena. Pero el cuerpo no se relaciona con ninguna estructura que se vea de color azul. La cola sí se relaciona, pero eso que se ve ahí con relación a la cola y es de color azul, eso se llama vena esplénica. Eso que está acá. Por pues lo que vamos a descartar esa opción. La cola, la descartamos, el cuerpo lo descartamos y descartamos también la cabeza y me voy a quedar con el cuello para verificar qué otra opción me queda. Entonces, esto que se ve aquí azul azul es la vena porta miren ahí la vena porta se forma detrás del cuello del páncreas esa es una pregunta también muy importante qué estructura veno vascular o venosa se forma detrás del cuello del páncreas la vena porta o de otra forma dónde se forma la vena porta detrás del cuello del páncreas esa sería otra pregunta entonces esta es la relación que tenemos acá cada porción del páncreas que se relaciona con la vena porta respuesta correcta es el cuello del páncreas acá tenemos la siguiente pregunta por cierto ya te suscribiste a este canal esa es la gasolina que nos mantiene activo haciendo el vídeo constante a todos ustedes y de mejor calidad hemos ido modificando algunos métodos para enseñarle y que puedan aprender un poco más todos ustedes ya que la materia de anatomía es un poco tediosa así que si te gustan estos videos no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y dejar un like para que pueda salirle a demás personas este contenido y puedan también aprovechar este espacio. Así que ya sabes. Vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes arterias irriga la curvatura menor del estómago? Cuál, es decir, una de ellas. ¿Cuál de las siguientes arteria irriga la curvatura menor del estómago. Tengo acá cuatro opciones también. Arteria gastroduodenal, la arteria gastroepiploica derecha, la arteria gástrica izquierda y la arteria gastroepiploica izquierda. Una de ellas es la que se encarga de la irrigación de la curvatura menor del estómago. Porque acá me dice en cuál de las siguientes arteria irriga cuál es una sola. Entonces acá tenemos esas opciones. Y vamos a ir descartando cada una de ellas. La arteria gastroduodenal mencionamos que va a irrigar curvatura mayor del estómago y parte del duodeno. Entonces, la curvatura menor del estómago, eso ya lo vimos anteriormente. Y de ellas, aquí tenemos esta arteria, que es la arteria gástrica izquierda. Es la opción, como ya vimos en, el, en las preguntas anteriores, observamos de las arterias gástrica derecha e izquierda. Y esas son las que indican la curvatura menor del estómago, acá. Entonces, esa es la opción correcta, la gástrica izquierda, arteria gástrica izquierda. Señores, en el mismo examen pueden haber preguntas que sean similares. Algunos docentes pueden ponérselas de esa manera y usted entonces tiene que aprender a descartar y deducir cuál es la opción correcta con respecto a las preguntas y usted va a pensar que son preguntas repetidas pero no, no son preguntas repetidas usted lo que tiene que analizarla bien y saber más o menos lo que le están preguntando si usted ve que es parecida a la pregunta o la opción analiza bien lo que va a poner y así se puede ir curando en salud acá tenemos la pregunta número 6 seguimos avanzando esta es una pregunta de importancia cuál es la porción más importante del duodeno acá tenemos diferentes Opciones, el duodeno recuerden que tiene cuatro porciones también, al igual que el páncreas que mencionamos, que tiene cuatro porciones. Entonces el duodeno tiene una primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Acá la señalo, primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. esas son las porciones del duodeno. Vamos a descartar cada una de ellas. Mira acá, primera porción. La primera porción también le llaman bulbo duodenar o porción superior del duodeno, la segunda porción se llama también porción descendente, la tercera porción porción horizontal y la cuarta porción porción ascendente, esos son los otros nombres que tienen esa porción, entonces acá tenemos que la porción más importante es la segunda porción del duodeno sin mucho preámbulo, todas esas porciones se relacionan con la cabeza del páncreas y acá tenemos que en la segunda porción esto que se ve de color verde es un conducto el conducto biliar principal que se llama el conducto colédoco o hepatocolédoco, esto que se ve de amarillo, son los conductos pancreáticos. Esos conductos desembocan los tres a nivel de la segunda porción del duodeno. Y este conducto que se ve acá, el conducto biliar principal o conducto hepatocolédoco, ese conducto, si se obstruye, ahí vamos a tener una patología llamada colédocolitiasis. Y si se obstruye uno de estos conductos pancreáticos, vamos a tener una pancreatitis por cálculos. Que es la inflamación del páncreas, pancreatitis. Entonces, coledocolitiasis es la presencia de cálculos a nivel del coledo. Y tenemos acá la carúncula mayor y carúncula menor, que son los lugares donde desembocan esos conductos. La importancia es por eso. El conducto pancreático lleva el jugo pancreático a nivel del duodeno y el conducto biliar principal lleva la bilis para emulsificar las grasas a nivel del duodeno. Esas son, por lo que, esas son las funciones por lo que nos quedamos con la segunda porción del duodeno. La respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos acá, ¿dónde desemboca el conducto colídrico? Uf. Me gusta eso. Entonces, miren acá. El conducto colédoco, ¿dónde desemboca? Mencionamos acá que en la segunda porción del duodeno es el lugar donde desemboca el conducto colédoco. Y aquí tenemos primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción. Entonces, acá, miren. Segunda porción del duodeno. Es el lugar donde desemboca el conducto colédoco. Ahí muere. Tenemos otra. ¿De quién es rama la arteria cística? La pregunta número 9. ¿De quién es rama la arteria cística? La arteria cística, señores, es una arteria que va específicamente a irrigar la vesícula biliar, esto que está acá. Entonces la arteria cística viene siendo ese chiquito que se ve ahí, esa es la arteria cística. Entonces acá, rama de la arteria hepática propia, arteria gastrovenal, tronco celíaco o arteria hepática común. Entonces vamos a analizar este caso. Acá tenemos arteria hepática común, la arteria hepática común es esta que está acá. Que da la arteria gástrica gastroduodenal y luego da la arteria gástrica derecha. Da la arteria gastroduodenal se convierte en hepática propia. Que esa arteria hepática común no llega allá arriba. Descartamos esta opción, la arteria hepática común. Pasamos ahora al tronco celíaco. El tronco celíaco, miren, dijimos que da tres ramas principales, que son la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Por lo que no conocemos la arteria cística que nazca a ese nivel para irrigar la vesícula biliar. Descartamos esta opción. La otra opción es la arteria gastrovenal y esta arteria gastrovenal se enfoca principalmente para la irrigación del duodeno y el estómago, por lo que descartamos esta opción. Y me quedo acá con la arteria hepática propia. Entonces vamos a ver la arteria hepática propia que dijimos que se es está acá. Ella emite esa rama que es la primera que emite se llama arteria gástrica derecha, la arteria gástrica derecha es rama de la arteria hepática propia luego asciende verticalmente y va a dar una arteria hepática derecha y una arteria una hepática derecha acá y una arteria hepática izquierda para la irrigación de los lóbulos del hígado lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, la hepática derecha y la hepática izquierda entonces de la arteria hepática derecha es que nace una arteria pequeñita, mira acá que se llama arteria cística. Entonces, si no nace de la rama derecha, de la hepática propia, nace directamente de la hepática propia. Esa es la opción correcta. Pasamos a la pregunta número 10. ¿Cuál es la porción del páncreas? O qué, ¿Cuál porción del páncreas es intraperitoneal? ¿Cuál porción del páncreas es intraperitoneal? Acá tenemos cabeza, cuello, cuerpo y coda. El páncreas, señores, recuerden que es un órgano retroperitoneal. Que se encuentra cubierto por el peritoneo ustedes ven eso ahí eso se llama peritoneo parietal entonces el peritoneo parietal es una membrana serosa que recubre la mayoría de órganos todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal entonces el páncreas se encuentra ubicado posteriormente a ese peritoneo por lo que podemos decir que el páncreas es un órgano retroperitoneal y de ese órgano solamente hay una porción que se encuentra dentro del peritoneo, que ahí hablamos de intraperitoneal. Entonces vamos a verificar de estas porciones que están acá, cuál es la que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal. La cabeza, miren acá, la cabeza está envuelta o específicamente está recubierta por el peritoneo, por lo que podemos decir que es un órgano retroperitoneal a nivel de la cabeza. El cuerpo también y el cuello es retroperitoneal. Y miren acá, la cola, señores, la cola no es retroperitoneal. Entonces aquí tenemos la opción correcta. La cola se encuentra en la porción intraperitoneal. Entonces la cola es la opción correcta en este caso. Ojo pelado con eso, señores. Apréndanse cuáles son los órganos retroperitoneales y los órganos intraperitoneales. Por ejemplo, los riñones, acá, son órganos retroperitoneales. Los vasos sanguíneos, prevertebrales, la arteria aorta y la vena cava inferior, son vasos retroperitoneales. Eso tengo lo pendiente. Tenemos la pregunta número 11. Nos estamos acercando a la meta final. ¿Cuál es la capa más externa del tubo digestivo? Acá tengo cuatro opciones. Mucosa, submucosa, serosa y muscular. Entonces me voy a enfocar a la capa más externa del tubo digestivo. Acá tengo mucosa. miren acá. Este es un corte coronar del tubo digestivo a cualquier nivel. Pero acá vamos a tener el tubo digestivo. Imagínense que esta es la porción interna del tubo digestivo. eso se llama luz del tubo digestivo. Acá tenemos esta porción que se ve acá. Que es la mucosa. Esa es la mucosa, la parte más interna. Luego tenemos luego tenemos acá después de la mucosa eso sería la submucosa submucosa. luego tenemos la capa muscular que es esta gruesa que se ve aquí y por fuera tenemos la capa serosa. entonces de afuera hacia adentro sería serosa, muscular submucosa y mucosa esas serían las diferentes capas del tubo digestivo entonces aquí dice cuál es la capa más externa del tubo digestivo Voy a ir descartando. La mucosa, que es la más interna la mucosa, descartamos esta. La submucosa, esa se encuentra debajo de la mucosa, descartamos esta. La serosa, bien, la serosa es la más externa y la muscular se encuentra debajo de la cerosa, Esa es la opción correcta, la C, serosa. Pasamos a la pregunta número 12, ¿de quién es rama la arteria mesentérica superior? La arteria mesentérica superior, señor, es una arteria muy importante, la cual se encarga de irrigar el intestino delgado y también la parte derecha del colon. Esa es la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De quién es Rama? Arteria hepática, arteria aorta abdominal, arteria esplénica y tronco celíaco. Entonces, miren acá. Ya por default, vamos a ir descartando, miren acá, la arteria hepática, Mencionamos que la arteria hepática no mencionamos por ningún lado una arteria llamada arteria mesentérica superior, descartamos acá. La arteria esplénica tampoco mencionamos por ningún lado, cuando hablamos de ella, arteria mesentérica superior. Y de tronco celíaco ya conocemos sus tres ramas, por lo que descartamos esas tres opciones. Y en la arteria aorta, miren acá, es la arteria aorta, eso que se ve ahí atrás, y esto que se ve aquí es la arteria mesentérica superior. Miren cómo va para el colon derecho y el intestino delgado. Entonces, arteria mesentérica superior es rama colateral, visceral, impar de la arteria aorta. acá. Eso es lo que tenemos con respecto a las preguntas. Por cierto, si les está gustando este video, por favor, dejen sus comentarios qué opinan de este video de esta forma. Pasamos a la pregunta número 13: de ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal? acá tenemos diferentes opciones bueno arteria ilíacas comunes arteria ilíacas interna arteria ilíacas externa arterias hemorroidales superiores bueno está un poquito aquí como yo veo mucho de esto la opción está dentro de una de ellas tres tengan eso pendiente cuando hay preguntas cuando hay preguntas que puedan ser parecidas no siempre que puedan ser lo más similar posible lo más común es que la respuesta esté entre una de esas dos enmascaradas, pero no siempre es así, señores. Entonces acá tenemos arterias comunes. Estas son las arteriacas comunes, arteria interna, esta es la arteria interna, interna, arteria externa, esta es arteria, arteria, arteria, arteria externa. Es y las hemorroidales. no la veo ahí, las hemorroidales son las rectales superiores. Arterias rectales superiores también llamadas arterias hemorroidales. Superiores. Entonces, mira acá: las arterias ilíacas comunes son estas y esta es la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta termina a nivel de L4, dando sus ramas terminales que son las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. También emite otra ramita que se ve aquí posteriormente, que es la arteria sacra media. Bien, esas son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal. La pregunta número 14. Pregunta número 14. ¿Cuál es el límite anterior del orificio de la bolsa aumentar? Y el orificio de esa bolsa mental se denomina hiato de Winslow. El hiato de Winslow tiene diferentes límites. Por lo que acá vamos a tener ese orificio y eso es lo que se comunica con la bolsa mental y la cavidad peritoneal mayor. Acá tenemos diferentes opciones: vena cava inferior, pedículo hepático, primera porción del duodeno, borde inferior del hígado. Entonces aquí me dice el límite anterior, límite anterior. Esa es la palabra clave, límite anterior el orificio de la bolsa mental me ubiqué en el orificio de la mental y acá tengo diferentes opciones superiormente mira acá superiormente sería el hígado inferiormente la primera porción del lúdino posteriormente ahí yo no veo pero posteriormente está la vena cava inferior y esto que se ve aquí envuelto es el pedículo hepático entonces el elemento anterior de este hiato es el pedículo hepático, la opción B, la respuesta correcta el pedículo hepático, por ahí usted puede introducir un dedo y se comunica la cavidad peritoneal mayor que es todo esto, con la cavidad peritoneal menor que se encuentra ahí dentro, y ese es un punto de clive punto de clive cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, ¿qué significa? que los líquidos que se encuentran acá en la cavidad abdominal, pueden ir, pueden ir y acumularse a este nivel en la transcavidad de los epiplones, también llamada bolsa aumentada. Eso es muy importante en este caso. Pasamos a la última pregunta, señores. Última pregunta, pregunta número 15. ¿Cuál es la importancia clínica del ligamento de Trace? ligamento de Trace. El ligamento de Trace es esto que se ve acá, señores. Eso. También le llaman ligamento suspensorio de un y otros autores lo mencionan como un músculo, llamado músculo de Trace. Este ligamento de 3 lo que hace es lo siguiente: él fija la cuarta porción del duodeno al pilar izquierdo del diafragma. Eso es lo que hace el ligamento de 3: acá tengo diferentes opciones. Punto de referencia para la obstrucción intestinal. Miren, acá eso es intestino, bien, pero vamos a descartar eso. Punto de referencia para los sangrados gastrointestinales. Punto de referencia para iniciar una laparotomía, para fijar el duodeno y el páncreas. Bueno, esa está un poquito compleja. Sí, vamos a descartar esto. El páncreas no lo veo por ningún lado, descartamos esta. Punto de referencia para iniciar una laparotomía, esa la vamos a quitar. El duodeno es el punto de referencia, no el ligamento. Punto de referencia para los sangrados gastrointestinales, ese es el punto más importante. Este ligamento sirve como punto de referencia para dividir el tubo digestivo en dos porciones. Tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Entonces, el punto de referencia es para clasificar los sangrados gastrointestinales. Se van a clasificar en sangrado gastrointestinal alto, lo que está por encima del ligamento de Treitz, y sangrado gastrointestinal bajo, todo lo que se encuentra debajo del ligamento de TRECH. Eso es así sencillamente. Por ejemplo, una melena, la melena es heces de color negruzco. Esto se da principalmente porque la sangre ha pasado por el estómago y se unió con el ácido clorhídrico. Se combinó con el ácido clorhídrico y por eso es la coloración negruzca Ya eso se denomina melena entonces eso es característico de un sangrado gastrointestinal alto la causa puede ser una úlcera gástrica o cualquier otra causa diferente que pueda ser a nivel del estómago o a nivel del esófago que esté produciendo su origen de sangrado hasta aquí señores el video del simulacro de anatomía del abdomen espero que les haya gustado estas 15 preguntas Déjenme en su comentario cuáles son los temas que más les interesan para realizar preguntas y debatirlas con ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartir nuestros videos, que de seguro le puede servir de ayuda a muchos estudiantes de medicina. Sin más que decir, me despido y nos vemos en una próxima. Bye!